Estamos con Ara Cladera de Solidaires hoy en el Encuentro Internacional del Sindicalismo Alternativo aquí en Barcelona. ¿Cómo me podrías explicar qué es Solidaires? Bueno, Solidaires es una unión sindical que reúne todos los sindicatos sud, sindicatos unitarios y democráticos de los diferentes sectores. Es una unión, eh, o sea, que interprofesional, que ya, te, ya tiene casi, tenemos unos 10 años, uh -huh. mismo si los diferentes sindicatos ya tienen unos 20. Uh -huh. Bueno, es una unión sindical que hoy tenemos más o menos 100.000 afiliados y afiliadas. Eh, tanto en el sector público como privado, principalmente público, porque históricamente los sindicatos eh, se formaron más en, los, en, el sector en el sector público, pero hace unos 5 o 6 años empezamos el trabajo en el sector privado. Uh -huh. eh, bueno, es un sindi lo que tratamos de es una propuesta de un sindicalismo eh, que obviamente... Eh, defendemos los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en su cotidiano pero con una propuesta de transformación social uh -huh. porque entendemos que eh, sin una transformación social real eh, no vamos a poder llegar a, a, a realmente a condiciones de, de trabajo eh, uh -huh. y, de, y de redistribución de riqueza ¿Cómo veis la situación sociolaboral en Francia desde vuestra experiencia? Eh, bueno, eh, Francia, el gobierno francés se inscribe perfectamente en la política eh, general de Europa y más allá de Europa, del propio, del propio mundo, de este capitalismo globalizado en el cual estamos en un periodo eh, sumamente grave de, de un retroceso muy cruel de todo, a las, de, de, de todo lo que se había conseguido eh, a nivel de derechos sociales eh, de los trabajadores y las trabajadoras eh, fruto de, de luchas de muy largas de varias décadas eh, de lucha estamos en un retroceso glo global de todos los derechos de y eh, por eso es muy importante esta reunión eh, de la red europea, de mm. los sindicatos alternativos y de base, porque tenemos eh, una responsabilidad eh, muy importante, eh, justamente en este periodo de crisis. ¿Cómo ves el futuro de la Unión Europea desde el punto de vista de los trabajadores? Mira, yo pienso que la, el el punto de la Unión Europea sí, Euro, Unión Europea no, o Euro sí o Euro no, es un falso debate. Eh, el punto no es si vamos, si nosotros, nosotras, trabajadores y trabajadoras, vamos a hacer pagos por eh, en euros, o en pesetas, o en francos, o en, no sé, o en, en, en, en granos de arroz. Uh -huh. El punto es que eh, lo que recibamos, que sea en cualquier moneda, sea, eh, nos dé suficientemente para vivir decentemente y, y, y que podamos eh, vivir decentemente de nuestro salario y, y, y más allá de nuestro salario ir hacia una, a un control ...por los trabajadores y trabajadoras de los medios de producción... Uh -huh. ...o sea que me parece que el tema no es Unión Europea uh -huh. o no Unión Europea... ...tenemos que salir de ese esquema. ¿Cuánta representación tenemos, tenéis eh, en Francia, delegados y, y gente de las empresas? Bueno, como te decía, hay más o menos 100.000 eh, afiliados y afiliadas... Eh, ...estamos presentes en todos los sectores... Eh, realmente de industria, del eh, bueno, el sector público, eh, en educación, en la salud, en los correos, en el ferrocarril. Eh, bueno, no sé si decir público porque hoy el ferrocarril está más privatizado que otra cosa, pero en eh, el sector de los transportes, de la industria, de, y me debo estar olvidando de, de otro montón. Uh -huh.